Hablando con Jesús Podcast. Hola mis hermanos, eh, aquí en Hablando con Jesús, siempre ande la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Otro domingo más, otra emisión más aquí en Hablando con Jesús Podcast, aquí a través de Cristianos en la Gloria Radio. También por YouTube, por uh, Facebook, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. con un, un tema maravilloso que nos, habla el, nos quiere decir al Señor que no, toda, no todas las tormentas vienen a desordenar tu vida. No todas las tormentas. Mucha gente dice, estoy en esta tormenta, me está pasando esto. Pero no, no toda tormenta viene a, a desordenar tu vida. Y por eso el Señor cuando me daba este título, también me llevaba al Evangelio San Mateo capítulo 8 del versículo 23 al 27. Que nos habla de que Jesús calma la, la tempestad cuando él estaba con los discípulos y le decía a sus discípulos, hombres de poca fe. Y por eso el Señor te quiere hablar, que esa tormenta, que esa tempestad que está pasando, él quiere ver si tú realmente estás edificada o edificado en él, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios es un Dios bueno, maravilloso, y esa tempestad está haciéndote madurar, estás, está, te va a llevar de de un nivel de gloria en gloria, de un nivel sobrenatural, como yo lo digo en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, mi querido oyente de Cristianos en la Gloria Radio, el Señor siempre glorificándose en sus hijos, siempre que, como seamos haciendo la voluntad de Él, nuestra, no nuestra voluntad, y es por eso que le damos gloria y honra al Señor, porque Él es maravilloso, él es hermoso, majestuoso Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso queremos darte gloria, honra y poder, Señor. Porque hoy nos llevas una vez más al Evangelio de Evangelio San Mateo, capítulo 8, del 23 al 27. Y esta palabra nos dice, mis hermanos, vamos a comenzar rápidamente estos 60 minutos de aquí, hablando con Jesús Podcast, eh, dándole esa gloria y la honra al Señor. Lo que quiere decir, esta tormenta que estás pensando te va a beneficiar algo, algo maravilloso, para que confíes más en mí, te dice el Señor, en el nombre poderoso Jesucristo, te damos gloria y honra y poderoso Señor, porque tú eres maravilloso, eres grande. Y mira aquí comienza este hermoso, estos hermosos versículos, de, una vez más, Evangelio de San Mateo, versículo 8 del 23 al 27, que dice, y entrando en la barca, sus discípulos le, le, le siguieron,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 Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra que nos da el Señor en este domingo aquí en Hablando con Jesús Podcast. En esta emisión que el Señor está diciendo hombre, mujer de poca fe te está diciendo, ¿por qué dudas de mí? Tú a veces tú a veces Crees que estoy durmiendo, pero no estoy durmiendo, yo estoy trabajando. A veces tú crees que esa, que esa tormenta viene a desordenar tu vida. No, viene a mirar si realmente tú estás cimentada o cimentado en mí, te dice el Señor. Porque yo te he bendecido grandemente, pero no me buscas como deberías buscarme. Y es por eso quiero saber si realmente tú estás en mi presencia, y es por eso que cuando tú vayas en esa barca, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido oyente, comienza toda la brota de los versículos, vamos a escudriñarlos vamos a profundizarlos. Y entrando en la barca, cuando tú entras en la barca con Jesucristo, como aquí lo dice, sus discípulos le siguieron. Cuando Jesucristo entra a esa barca, Debe tener la, debes de tener la seguridad, la confianza, que nada te puede pasar. Puede haber tormentas, puede haber truenos, puede haber tempestad, puede, puede pasar muchas cosas. Pero si te, Jesucristo está en esa tormenta, no te va a pasar nada. Haz en fe y continúa diciendo, he aquí que se levantó en el mar una tempestad, esa tempestad puede ser, de pronto una discusión con tu esposa, con tu esposo, por una tontería. Porque hoy en día se pelean por tonterías, por bobadas. Y una vez más, ella que se levantó en el mar una tempestad. O a veces el enemigo quiere maquinar, diciéndote, ese Dios que te se, se subió a esa barca contigo, te va a dejar tirado, se va a dormir. Va a quedar dormido y no va a hacer nada por ti. Pero yo sí te voy a hacer, voy a hacer algo. Vete conmigo. No te subas con, en la barca con ese Dios que dicen, que dicen que ese Dios vive de poder. Pero mira que este Dios vive de poder lo que va a hacer. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas la cubrían. Tanto puede ser tu, uh, tu problema que de pronto te, te agobie, te desespere, te, te diga que ya no puedo más. Y, y termina este versículo 24 uh, um, tan grande que la sola la cubrían, pero él dormía. Él quiere ver realmente si tú estás cimentado en él o en ella. En, en él. Perdón. Es lo que quiere el Señor. Tú te subiste a, a esa barca con él. Tú, el Señor está esperando, perdón. Que tú digas, bueno, aquí vamos con Cristo, voy, voy a orar, va a haber tempestades, va a haber problemas, van a haber situaciones altas, bajas, eh, van a haber momentos de dificultad. Pero en esos momentos debo de confiar en quién? En Cristo Jesús. Si él pagó un precio, ese precio no fue cualquier precio. Fue un precio de, de, de sangre. Fue un precio que, mejor dicho, le destruyeron su cuerpo. ¿Tú crees que Él se va a subir a esa barca y, te está ahí, y, y si tú lo sigues, ¿Él te va a dejar abandonado o abandonado? No, Señor. Si tú creas eso, estás equivocado o equivocada. Porque el Señor va a hacer algo sobrenatural en ti. Tengo esa pena y la convicción, como lo ha hecho conmigo. Hace mucho tiempo Él me apartó del alcohol. Y le doy la gloria y la honra al Señor, porque ahora soy... Hoy en día soy un hombre diferente, soy un hombre nuevo. ¿He cometido errores y que necesito arreglar muchas cosas más? Claro que sí, como todos. No hay nadie imperfecto, mis hermanos, de que sean, soy la gloria, querido oyente. Y es por eso que el Señor en esta misión te está diciendo que cuando te sumas a esa barca y tú creas que él, eh, ese silencio y tú creas que estás, Él está durmiendo, no, Él no está durmiendo, Él está trabajando, Él está trabajando. Y vinieron sus discípulos, versículo 25, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y es el momento de esa angustia, es el momento que tú comienzas a desesperarte, es el momento que tú dices, Señor, ayúdame, ya no puedo más. Pero el Señor no te va a dar cargas que tú no puedas llevar. El Señor va a decir, toma esta, toma esta, esta tormenta, no te va a desordenar, te va a ayudar a madurar. Porque te quiero llevar lo, al, al próximo nivel. Quiero llevarte de gloria en gloria. Quiero llevarte a una barca más grande. A una barca que realmente, que si eres fiel en lo poco, te voy a llevar en lo, en lo, en lo bastante, en lo mucho, en la abundancia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y vemos hoy, hoy en día, perdón, Señor, sálvanos que perecemos. Vemos a un pueblo diciendo, sálvanos que perecemos. Pero no ponen de su parte, no ponen esa fe. No ponen esa fe, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente. No la quieren poner, no quieren poner en disposición. Vemos una generación que, grosera, no respetan a Dios. Vemos una generación que realmente no Ahí se temoras del Señor. No estoy, estoy juzgando, pero es la realidad. Vemos una generación que cuando hablan, que todos con grosería. Todos con grosería. Y uno queda sorprendido y uno dice, Dios mío, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Eh, de misericordia a estas generaciones. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y continúa diciendo el versículo 23, Él les dijo, o sea, Jesucristo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y por eso te dice el Señor hoy en, este, en esta misión aquí hablando con Jesús, Podcast, ¿por qué teméis mujer? ¿por qué teméis varón? ¿por qué teméis pequeños? ¿por qué teméis si tengo grandes cosas para ti? Basta, basta cada día su propio afán. Yo traeré cosas hermosas, no te, va, no te va a faltar nada, pero confía en mí. Te he saltado en tu trabajo, en tu empresa. Tu forma de hablar, de comportarte, tu forma de ser, dice mucho más de aquellos que dicen ser hijos míos y que proclaman mi palabra. Pero realmente son un mal testimonio, nos dice el Señor. Y es por eso que el Señor dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Él tiene control de todo. Él puede decir, tormenta o problema o cosa que pase, pase por esa vida para a ser edificación para que no vuelvas a hacerlo para que aprendas pero tú me estás diciendo Dios, Dios no puede hacer eso Dios es Dios y si necesito utilizar una tormenta para que realmente entiendas que el primer lugar el segundo lugar y el tercer lugar es el Señor Él lo, Él lo va a hacer porque es Dios y porque su hijo dio a su hijo porque pagó un precio por cada uno de nosotros. La gente se está tomando esto como un juego. Vemos una juventud que, que utiliza, se pone tatuajes, eh, demoníacos, cosas que uno dice, wow, no, no los juzgo. Pero uno, uno dice: si, esto lo, si, uno, si ahora lo estamos viviendo y la maldad se está incrementando y los tiempos se están acortando, para que aquellos que realmente son justos y santos realmente no se pierdan y nos podamos ir. Mis hermanos de cristianos en la gloria, el Señor está siendo muy claro en esta palabra. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y como te lo acabas de decir hace unos minutos, Él no te va a dar cargas que tú no puedas llevar. Si Él ve que, listo, no, ya, ahí llegó esta tormenta. Aprendió el mensaje, vamos para el próximo nivel. Porque con lo que venga, ya tiene la madurez, ya tiene el entendimiento. Pero vemos hoy un pueblo, vemos una, uh, un, un cristianismo, que no ha querido entender que únicamente quiere ir a una iglesia a que lo diviertan pero realmente no está siendo edificado vemos hoy un pueblo de dios que igual de usar sus celulares para escruiñar su palabra se entretienen con bobadas mis hermanos tú podrás ahorita en este momento cortar este video, dejar de verlo pero te estás, per te estás perdiendo lo que el señor quiere decirte realmente no pierdas el tiempo ten fe ¿Por qué teméis, hombre de poca fe, igual de estar perdiendo el tiempo? No estoy diciendo que, que no dejes de jugar un ratico, no. Estoy diciendo todo tiene su tiempo, todo tiene su momento en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero dale más tiempo al Señor, como el Señor te da 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Y los hombres se maravillaron diciendo, qué hombre es este de que aún los vientos y el mar le obedecen. Y muchas veces tú puedes ver la solución. Tú puedes ver lo que el Señor está haciendo en tu vida y no sigues y, y sigues, pero ¿por qué me está pasando esto? Ya el Señor lo solucionó. Pasa el, el, al, siguiente, al siguiente nivel. No te lo tomes personal, ya aprendiste y si no has aprendido, pues el Señor va a enviar más tormentas, pero eso no significa que te vaya a desordenar tu vida, sino que el Señor te va a llevar a un nivel sobrenatural. A un nivel de que realmente el Señor quiere hacer el propósito contigo. Pero muchas veces vemos muchos varones de Dios, muchas mujeres de, de Dios que no quieren hacer la voluntad del Señor. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente, quiere hacerlo sobrenatural en cada uno de nosotros, como tú lo haces en privado. En público el Señor va a decir, siervo fiel, sierva fiel, lo está haciendo. Y está entendiendo que cada tormenta que está viniendo a su vida es para hacerlo crecer, para hacerlo entender, para que ese ciclo, ese ciclo termine, y comience otro nuevo ciclo de madurez y entendimiento, y de demostrar que Dios es un Dios bueno, que Dios es en nuestro en este proveedor, que debemos hacer su voluntad, no nuestra voluntad, en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, también nos lleva a Isaías, en el capítulo 40, versículo 28-31, y nos dice el Señor, os ha sabido, no has oído que el Dios Eterno es el Señor el cual creó los confines de la tierra. Escucha esto. No despallece ni se fatiga con cansancio. Y entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Y, no y vemos un pueblo, vemos una comunidad cristiana que se está cansando, no quiere buscar el Señor, quiere únicamente a... a eh, yo no creo que ni escuchen lo que está diciendo ese líder, sino está ahí mirando, y al mismo tiempo está mirando un celular y supuestamente está mirando a ese líder pero al mismo tiempo está mirando los mensajes está masticando chicle eh, mejor dicho ya, con, ya no hay respeto, ya todos con gorrita no estoy diciendo que eso no te va a, hacer a, a causar la salvación pero debe haber un respeto así como, te, así como a ti te gusta que te respeten y como que esa tormenta que te la respeten y que te, y que te entiendan el Señor también quiere que Tú lo respetes Pero hoy No, no le digamos nada A esta persona que tiene la iglesia No, no le digamos nada Porque si no se me va y se me pierde Se me baja, eh, se me baja la, la La entradita Nosotros necesitamos decir la verdad Mis hermanos Porque es, como lo hemos dicho Esa verdad nos va a hacer libres Y es lo que quiere el Señor Con cada uno de nosotros que realmente entendamos que el Señor quiere cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Quiere ver una juventud que, que realmente que aquellos que lo esperan tendrán nuevas fuerzas. Y el, hay momentos que nuestras fuerzas, ya no ya podemos humanamente, el Señor da, nos da unas fuerzas y nos, y nos hace, uh, mejor dicho, uh, nos hace ver, en lo sobrenatural, como dicen, ¿por qué eres tan diferente? ¿por qué eres tan especial? Tú eres cristiana, tú eres cristiano, y me pasa, no es tanto de que, como lo he aprendido, hay momentos de hablar, pero tus acciones van a decir mucho más de que tener una Biblia bajo, bajo el brazo y diciendo soy cristiano o ¡Oh, aleluya, no sé qué, gritando. No, no. Tus acciones van a decir muchas cosas, ante todo una, manse una humildad, mansedumbre. ¿Cuánto de Cristo hay en ti, en esa tormenta que, estás, que, que, que, está, que está pasando en tu vida? Pero recuerda que no vas a ordenar tu vida. Va a hacerte una persona mejor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor levantará alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no te vas a fatigar porque comienzan las fuerzas del Señor y cuando comienzan las fuerzas del Señor todo lo sobrenatural comienza toda la gente va a comenzar a decir yo quiero lo que ella tiene o lo que él tiene y tú vas a decir tengo un compromiso tengo una tormenta que no me está desordenando sino que me va a llevar a grandes bendiciones como siempre lo hago lo, lo hablo, perdón en lo espiritual primero, porque el resto el Señor me lo da. Y es lo que el Señor está haciendo en tu vida, mi hermano, y lo que va a ser en tu vida. Tienes que creerlo, tienes que atesorar esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Es por eso que el Señor quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Que Esa tormenta te va a llevar a ser una mejor persona. Para que, lo que los que lo creen, no hay nada imposible para el Señor. En el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor también nos lleva a Deuteronomios, a, a, al, al versículo 6 del capítulo 31, donde dice, esforzaos y cobrá ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Mira cómo el libro de, de, de, de Deuteronomios nos está diciendo lo que nos, nos, nos complementa, lo que decía el Señor. En el Evangelio de Mateo 8, capítulo 8, versículo 26. ¿Qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Aquí en todo momento dice que el Señor tu Dios, Él es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él no te va a desamparar. Cuando tú te metas en esa barca con Él, no te preocupes porque Él tiene el control de ese timón. Cuando, Él, cuando tú entras a esa barca, no, no te vayas a preocupar porque tú vas a decir, pero nos vamos a hundir. No, esto se va a a voltear, no, ten esa fe, te está diciendo el Señor, no ves que yo pagué un precio, pagué un precio en un madero y no fue en vano, ese precio valió un precio pero yo lo pagué porque yo te amo, te dice el Señor, un precio que realmente quería pagarlo porque yo quería salvar tu vida que tú estés conmigo en una eternidad, te dice el Señor, conmigo, es lo que quiere el Señor, pero desafortunadamente, vemos que esas tormentas, están desviando a la gente, creen que todos son problemas, y que Dios las está enviando, de, para, para dañar, para destruir, No. esa tormenta muchas veces, si ¿sí ves cuando, por tu ciudad, en el pueblo donde tú vivas, en la nación pasa, pasa una tormenta dura con truenos relámpagos y se escucha todo como truenos pum pum pum pum y las nubes y como que resuena todo y, y después pasa y pasa la tranquilidad todo, todo como que está mojadito, hermoso los pajaritos comienzan a cantar y los árboles necesitaban esa agüita porque tú necesitas esa agüita, tú necesitas esa tormenta, tú necesitas que el Señor sea procesándote. Si donde tú estás yendo te están diciendo que todo va a ser bonito, hermoso y maravilloso y que no va a haber tormentas, corre por tu vida, corre por tu alma porque te estás perdiendo. Y si te están hablando de prosperidad, peor. Dios quiere prosperarte, claro que sí. Espiritualmente, y si tú espiritualmente eres fiel en lo poco, te va a poner en lo mucho y en lo mucho, él te va a dar más, pero no lo que, que no sea por un interés. Ojo, no sea por un interés. Sino que el Señor sabe, el Señor conoce el, el corazón de cada uno. El hombre ve lo exterior, el hombre conoce el corazón. Y si tú lo estás haciendo por interés, créemelo, no te llega, no te va a llegar esa bendición. Y, esa, y esa, de esa tormenta tú no vas a aprender nada. He pasado por muchas tormentas. Y le doy gloria y la honra al Señor. Porque me ha enseñado esta pandemia. Mucha gente se quedó. Mucha gente se quejó, perdón. Ay, que no sé qué, que no puedo salir, que no sé cuánto, no sé cuánto. Eh, que, que, que me quedé sin trabajo. Te lo digo. Este servidor aprendí muchas cosas aprendí muchas cosas bajar el voltaje a no sobrecargarme a ser más humilde y tener más Cristo en mí que me falta claro a todos nos falta nos falta demasiado pero que sea el Señor realmente obrando en ti pero que tú tienes que dejarlo Deja orar, porque en esa barca, esa tormenta, ese problema, te está edificando. Te lo digo porque me ha pasado. Y, son, y al comienzo no lo vas a entender. Yo tampoco lo entendía. Pero yo antes lo cuestionaba al Señor. Decía, Señor, pero ¿por qué me está pasando esta tormenta? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Por qué? Y no entendía. Yo le preguntaba al Señor y hasta que el Señor dijo... Estas tormentas no, no están desordenando tu vida. Estas tormentas te están edificando. Estas tormentas te están llevando a donde yo te quiero llevar. A lo sobrenatural. Tú me pides el sobrenatural. Necesito pasarte por esto. Para ver si estás edificada o edificado en mí, te dice el Señor. Y para mí me, me decía, para ver si estás edificado en mí. Ya cuando te subo al próximo nivel ya vas a tener esa madurez vas a decir ¡ah! ¡qué tonto! ¡qué bobo! yo por esto le le peleaba a Dios pero hoy en día como que Señor son tus ovejas son tus hijos se da la palabra el que quiera recibir recibe con amor y Padre Celestial yo sé que esta palabra la pones y va a llegar a tierra buena y va a ser fructífera y como uno está poniendo la, la, la semilla el Señor cuando venga por esa cosecha nos vamos y nos vamos y se fue a la iglesia de Cristo y nos fuimos porque entendimos que esta tormenta realmente no estaba destrozando nuestros días nos estaba entrenando para llegar a una vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Maravilloso es el Señor, ¿cierto? Hermoso es. Él también nos lleva en un somo maravilloso que nos dice, echa sobre, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y lo he aprendido. Y como te lo acabé de decir hace unos segundos, yo me, me echaba cargas que no eran Mías. Y el cuento de del caballo y el marrano. No nos pongamos de redentores. Y ese cuento es que había un caballo de carreras que se lastimó una pata. Y los granjeros lo iban a sacrificar. Porque ya no le servía. Iba a ser una carga para ellos. Más no una ganancia. Porque ya no iban a poner a, a ese caballo a correr pero le iban a dar una semana y, y había un marrano que había escuchado que lo iban a sacrificar y el marrano le dice al caballo eh, te van a sacrificar si no, de, si no te toman la medicina porque están diciendo que si no te mejoras en una semana te van a sacrificar entonces el caballo no, yo no quiero ¿Para qué? Ya como estoy, ya, ya di lo máximo Y el marrano, te van a sacrificar Te van a, a sacrificar Y el caballo, bueno, ya faltaban como dos días Y el caballo comenzó, se comenzó a tomar esa medicina Y el marrano, diciéndole, sigue tomando la medicina y los granjeros vieron que el caballo se estaba mejorando y dieron una semana más. El caballo se mejoró y los granjeros dijeron, el caballo está bien, celebremos, matemos al marrano. No nos pongamos de redentores, que esa tormenta que estás pasando va a venir una gran bendición. Que esa tormenta que estás pasando no va a desordenar tu vida. Que esa tormenta que estás pasando te enseña a que sea la voluntad de Dios, no la voluntad tuya. En el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hablando con Jesús podcast, a través de Cristianos en la Gloria Radio, a través de la Facebook, a través de YouTube. Mis hermanos Cristianos en la Gloria, dale siempre la gloria y la honra al Señor. No te canses de, de agradecerle todo lo que hace por vuestras vidas No te canses de entregarle todos esos problemas, todas esas cargas Porque el, el Señor, eh, para Él, Él es más llevadero Para nosotros los mortales, no Nosotros nos cargamos con bobadas y no podemos Pero el Señor, que es el Señor, el Dios Todopoderoso Él puede con cualquier cosa en el nombre poderoso de Jesucristo oh santo eres poderoso eres señor maravilloso en el nombre de jesucristo yo te pido por cada uno de mis hermanas de mis hermanos que nos están viendo señor que todas las tormentas que están pasando señor que entiendan que no están destruyendo sus vidas están modificándolas, señor tú estás procesando su temperamento su forma de ser su forma de hablar su forma de comportarse señor porque Tú realmente necesitas embajadores del Reino de los Cielos. Tú realmente necesitas un pueblo Paz que realmente entienda que ellos necesitan ser luz en las tinieblas, sal en el mundo. No queremos una religiosidad, queremos realmente ver un pueblo que muestre que su comportamiento, su forma de ser. ser mucho de lo que están diciendo. En el nombre poderoso de Jesucristo Porque tú nos has enseñado Padre Celestial A que La única manera de llegar a ti Es a través de tu Hijo Y por las enseñanzas Y por la dirección del Espíritu Santo Estamos entendiendo esa verdad Y que esa verdad cada día nos está, entendiendo, nos está haciendo entender Señor Que debemos entregarte Toda esa carga Señor todos sus problemas, entregale esa carga del Señor en este momento. Entrégale ese problema al Señor en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dale gloria, honra y poder al Señor. No te canses. No te canses en el nombre poderoso de Jesucristo. No te canses de darle la gloria. No te canses de darle la honra al Señor. Alábalo, exáltalo. El Señor ha hecho mucho por ti, por nosotros. Como te lo digo, el comienzo de Cristianos en la gloria, el ministerio, comenzó un micrófono e igual estas espumitas había una media velada. Y el micrófono era prestado. Y el Señor quería pasar como que esa tormenta, a ver qué... Vamos a ver, si los comienzo así a ver qué dicen. Pero había esa esas ganas había esa ese amor de comenzar de dar las buenas nuevas de una manera diferente y comenzó a ser algo sobrenatural hoy doy gloria y honra al Señor que podemos transmitir las buenas nuevas al reino de los cielos a diferentes naciones que nos escuchan, nos ven y que esa tormenta antes la cuestionaba y decía, está desordenando mi, mi vida. No, el Señor con el tiempo me hizo entender. No está desordenando tu vida, la está procesando. Te está ayudando para que yo te pueda llevar a lo que, tú, a lo que me estás pidiendo. A poder ganar tu familia, tu hogar, tus hijos. Y después te llevaré donde tú quieras. Pero primero gánate a los tuyos primero. Para que esa, esa tormenta te enseñe a ser cada día mejor. En el nombre del poderoso de Jesucristo. Salmo 56.3. En el día que temo, yo en ti confío. Y es lo que hacemos todos los días. Qué hermoso salmo. Salmo 56.3. Ese día... Que tú temas confía en el Señor cada día más. Cada día depende más del Señor. Depende más de su oración. Depende más de su palabra, de leer su palabra. Depende más hablar con el Señor. En el nombre del poderoso de Jesucristo. Dale esa gloria, esa honra y el poder a nuestro amador Señor. Te amamos, Señor, y te damos una vez más gloria y honra, porque confiamos en ti, en que tú vas a expandir cada día más este ministerio. Tú vas a hacer cosas maravillosas, Señor, porque estás viendo que en lo fiel somos fieles, en lo poco, en lo poco, y no lo vas a llevar a lo alto. Y así es con mis hermanas y mis hermanos, en lo poco están siendo fieles, en administrar ese, ese hogar el que ese varón sea fiel con, esa, con, el, con su esposa en que su esposa sea fiel con su esposo se vendrán hijos y esos hijos el Señor te los va a ayudar a ministrar te va a dar el conocimiento, la sabiduría, la humildad para que tú le enseñes los valores que hoy nos están viendo y esos hijos van a ser temerosos de Jesucristo y van a, y van a ganar muchos jóvenes, muchas almas para el reino de los cielos hermoso eres Señor, mi alma te alaba y te glorifica y oh Padre Celestial, sentimos tu presencia Padre Celestial, llénanos más de tu presencia mi amado Rey, en el nombre poderoso Jesucristo Señor llénanos más Señor, en el nombre poderoso Jesús oh Padre Celestial, te amamos, te glorificamos Padre Amado, escucha esas peticiones Señor Escucha esas peticiones, amado Padre Celestial, en el nombre del poderoso de Jesucristo. Escucha esas peticiones, Señor, porque tú estás sobrando en esos corazones, Señor. Estás sobrando en corazones. Hay corazones duros, nos dice el Señor, muchos corazones duros. El Señor les habla por les habla y les habla y entra por un oído y sale por el otro. Y no han entendido que esa tormenta es edificando tu vida, edificando tu alma. Has estado eh, en peligro de muerte, pero el Señor te ha salvado. Y tú no aprecias lo que el Señor está haciendo por ti. No estás apreciando ese arroz con ese huevo. Te estás quejando que únicamente hay arroz y huevo. Únicamente te quejas que hay arroz. Pero esa tormenta no está desordenando tu vida Te está edificando Porque si eres fiel en lo poco El Señor te pondrá en lo más Te dice el Señor Es lo que te pide el Señor Hombre de poca fe Mujer de poca fe Tú crees que estoy durmiendo No, yo estoy orando Y yo puedo calmar esa tormenta en este instante Pero no Estás preparado para que la calme todavía. Porque no estás teniendo en fe en mí. Yo necesito que tú dependas más de mí. Que me busques. Que escudriñes mi palabra. Que yo sea tú, man, tu amanecer, tu atardecer y anochecer. Déjalo el mundo. Búscame más, te dice el Señor. En el nombre poderoso de su nombre. Oh, hermoso eres, Señor, Padre Celestial. Sentimos tu presencia. Eres maravilloso Señor Llénate más de su presencia Llénate más, más, fluye, fluye Señor Fluye, fluye en cada una de estas vidas Señor Padre Santo, no somos muchos pero somos pocos Señor Pero somos la calidad que tú estás buscando Señor Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo Señor Que se puedan hacer los proyectos que se están pensando Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Señor Llegar a más naciones, Señor, Padre Celestial. Poder ir a la, a la FM, Señor, a la radio FM, Padre Amado. Compartir cada día más las nuevas, nuevas terrenos en los cielos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Las almas, las ovejas, Padre Celestial. Te entrego esas cargas, Señor, Padre amado. Te entrego esta, lo, el problema de cada uno de mis hermanos, Señor. Te entrego el problema de cada uno de mis hermanos. Sus situaciones, lo que están pasando, Señor. Entrégalos, entrégalos, Señor, porque el Señor lo está, lo está recibiendo. No temas, te dice el Señor. No temas, yo, yo me llevo esas cargas. Vendrá algo maravilloso en el nombre poderoso, Señor. Él es hermoso, Padre Celestial. Mira que en Nahum, capítulo 1, versículo 7, el Señor nos dice esto. Bueno es el Señor para, forta, para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en Él. Te lo repito. Bueno es el Señor para que fortaleza en el día de la angustia y conoce a aquellos que en Él confían. Como te lo decía algunos segundos, algunos minutos, el Señor conoce los corazones. Y el Señor al conocer los corazones, Él sabe quién confía en Él. Y sus discípulos tuvieron que pasar esta tempestad para que realmente el Señor viera si realmente estaban cimentados ellos decían claro, nosotros estamos con el eh, pues entremos a la barca estamos con el Señor pero comenzaron los, las tormentas y comenzó la tribulación y comenzó todo esto y Señor, despiértate y yo, yo, yo no estoy, yo no estoy durmiendo quiero ver uh, realmente si tú confías en mí si me estás entregando esa carga tranquilo Ah, es una tormenta, el Señor está a control de esto. No va a subir el agua. Este problema no me va a agobiar. La maquinación de Satanás, no, ya estás acabado. Vendrá una semana maravillosa, vendrá otras más. Este fin, lo que resta de año, eh, el Señor hará cosas maravillosas. Y el nuevo año, mejor dicho, el Señor pase lo sobrenatural. Pero vendrán más tempestades, pero una vez más, no van a desordenar nuestras vidas, sino van a modificarlas. Porque como dice Nahum, bueno es el Señor para fortaleza en el día de la angustia. Él nos fortalece, Él nos llena de ese poder. Porque, y conoce a los que confían en Él. Tú comienzas a confiar en el Señor. Yo te digo una cosa, toda tu vida te va a cambiar. En tu empresa, en tu trabajo, en tu hogar, en todo. Ya cuando estamos en el espíritu, la carne pasa a, segunda, a segundo lugar. Y viene una palabra durmiendo con el enemigo. Muy pronto viene, no sé si vendrá en... En un Hablando con Jesús Podcast o La Fe que Conquista, que son los, los jueves. Sale todos los jueves a las 7 de la mañana. Te invito a que estés pendiente de esa misión, durmiendo con el enemigo. ¿A qué te refieres? Te invito a que, la, a que cuando salga la veas en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo sé que a, algún, a muchos les va a tocar. Y se van a ver reflejados Una palabra que me la dio el Señor hace dos semanas Dos semanas y el Señor dice Todavía no, pero me lo dijo Ya viene Y siempre haciendo la voluntad del Señor Porque Dios es un Dios bueno No, es que bueno, le queda cortico la palabra Es excelente, maravilloso majestoso que únicamente al pensar que dio a su hijo por mis tormentas por mis pecados y por todo y por las perdona como lo diga to, eh, por las burradas que hice en mi vida y él sabía que las iba a cometer pero él me dio ese libro albedrío para que para que entendiera que él está él está conmigo en el nombre poderoso de su nombre ¿cómo pasa el tiempo? ¡ah! Oh, está pasando rápido los tiempos se están cortando entonces que esta tormenta que estás pasando que seas entendiéndola que seas entendiendo realmente el proceso del Señor en tu vida en el nombre poderoso de su nombre ¡oh! Él es hermoso. Siempre cuando hablo del Señor, se me pone la piel de arrozuda. Porque es maravilloso. Como le decía aquel día a mi esposa, y se lo digo varias veces, es lo mejor que me ha pasado a mí. Conocer de Dios, dar las buenas nuevas del reino en los cielos. Me encantaría darle más. Pero, como digo, basta cada día su propio pan. Que sea haciendo su voluntad, no mi voluntad. Que cada vez que yo me, de, cuando abro mis ojos, digo, Señor, que se haga tu voluntad en el día de hoy, y que esta tempestad que no va a desordenar mi vida me enseñe a ser un cada día un mejor ser humano, me enseñe realmente a ser un, un realmente un hijo de Dios, me enseñe realmente a ser un embajador del reino de los cielos, y me enseñe que, que mi manera de actuar, que mi manera de comportarme de mi manera de ser, gane más gente para el reino de los cielos, que está gritando y diciendo aleluya. Y una vez más, van a haber momentos que uno tiene que decir, hablar con esas personas, decirle esto y esto y esto y esto, en el nombre de Jesús. Y el Señor va a poner las palabras a través de su Santo Espíritu, en el nombre de de Jesucristo, y y esas personas han sido tocadas Personas, el Señor le envía a uno Sin conocerlas Y el Señor hace la obra Uno pone la semilla El Señor va a recoger esa cosecha Y sabemos que va a ser cosa maravillosa Y esa es mi fe y la convicción Y eso es lo que cuando decía el Señor ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Hoy nos dice el Señor ¿Por qué temen mujeres, hombres de poca fe? Si yo tengo el control, que me la tormenta porque fui yo. Si el diablo hace algo es porque yo lo ordené. Entonces, Dios, algunos dirán, Dios es malo. No, no no es malo, es que necesito mirar si tú realmente estás cementado a mí o me estás buscando por un interés. Porque como lo dice la palabra, y conoce, que, y, lo, y conoce a los que en él confían. necesitas saber si tú como ese pueblo de Dios, ese Israel que salió de Egipto cuando salgas de ese Egipto realmente cuando, y, y él te quiere llevar a esa, a esa tierra prometida, si tú solamente cuando te lleve allá no te vas a volver a una viril... A, a, a, a, a, se me fue la palabra a, como avariento y que vas a juzgar a todos los demás y todo eso, no, él necesita necesito maldearte porque cuando te lleve a esta eternidad tú la vas a valorar vas a entender tú, eh, el, el hijo pagó un precio pero yo me gané eh, yo me gané esa, esa realmente esa dicha de que podé, tuve que morir a muchas cosas para poder estar con Cristo Jesús me la gané y me la luché y corrí esa, esa carrera y llegué a, la, a a esa meta, y me, pero bien ganada, bien luchada. Hubieron momentos altos y bajos, hubieron tormentas, pero le, le di la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Y es lo que quiere el Señor en cada una de vuestras vidas. Y por eso en Juan 16, 33 nos dice, Estas cosas os es he hablado, Para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Es claramente lo que nos dice el Evangelio de Juan 16, 36, que en este mundo vamos a tener aflicciones. El Señor dijo que no, no. El Señor dijo, van a tener aflicciones, pero no os preocupéis. Como les decía a los discípulos en el Evangelio de San Mateo, versículo 8, 23 al 27, en el versículo 26, ¿por qué teméis? Tranquilo que yo tengo el control. Confía en mí, no te dejes maquinar por Satanás. No te, no te cargues Entrégame esas cargas Porque yo soy los que confían en mí Yo sé realmente los que están Hablando las buenas nuevas del reino de los cielos No todos son sinceros Hay algunos que están desviando a mis hijos Pero yo le mandaré a cada uno de ellos Por causa de ese reino Lo dice la palabra Y lo dice en Ezequiel Hay de esos pastores que se quieren engordar a ellos mismos, hay de aquellos Pero eso es para otro tema y esto es con el Señor. Salmo 107 versículo 29 y 30 nos dice, Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus, onda, sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto de, eh, que deseaban. Cuanto tú apaciguas, es conducir a la paz, a la tranquilidad, a una calma. Y cuando el Señor ve que esa tempestad, Él cambia la, la tempestad a un sosiego y la apacigua, la pone tranquila en tranquilidad, en paz, te, lleva, te va a llevar a ese puerto donde tú deseabas llegar. O como los discípulos llegaban, querían llegar ya a ese a ese otro lado. Y el Señor tenga el control, porque Él sabe los que confieren En el nombre poderoso de es su nombre. Él es maravilloso. Él es hermoso. Y siempre daré la gloria y la honra y el poder. Y ya para terminar, mis hermanos, de aquí en Hablando con Jesús Podcast, para aquellos que nos escuchan. Una bendición grande y poderosa desde aquí Bogotá, Colombia. También para los que nos ven en Facebook, nos ven en uh, YouTube. Un saludo grande y poderoso en el nombre del poderoso de Jesucristo. Dale la siempre la gloria y la honra al Señor. No te canses, no te canses, no te canses. Recuerda que esa tormenta que estás pasando es pasajera. Es como por este mundo. Es una, estamos pasando, estamos aprendiendo algo para valorar lo que viene en una vida eterna. Gánate, gánatelo, porque alguien ya pagó el precio por ti. No seas ese hombre de poca fe. Él tiene el control de todo. Y hay veces que realmente como mortales decimos, queremos tirar la toalla, sí, normal. Pero que lo que te está pasando no te desanime de buscar del Señor. Lo que estás pasando no te desanime de decir, Señor, gracias Padre y como yo lo digo con todo respeto gracias Pablo. Padrecito, Aba Padre gracias gracias porque a pesar que no, me, no merezco a ver, a que poder ir a abrir los ojos esta mañana decir Señor gracias por darme la oportunidad de dar la buena nueva reino en los cielos y poder predicar tu palabra nunca nunca lo esperé que yo lo iba a hacer El Señor me lo, me lo dijo hace mucho tiempo pero nunca esperé que este tiempo, wow, ahora lo estoy haciendo. Y le doy la gloria y la honra, Señor. Porque Él es maravilloso, eres, él, es, él es justo. Y sus palabras cumplen. Así como Él sabe, Él sabe quiénes son lo que, los que confían en Él. Él te está diciendo, a tus car entréame tus cargas. Y también te está diciendo que cuando temas, tú confías en Él así debe ser con todo yo sé que momentos que uno dice Señor, por favor ayúdame pero en ese momento es que realmente ahí debemos demostrar al Señor confío en Ti yo no voy a quedar en vergüenza este reino que que va a quedar en vergüenza Tú me prometiste algo Señor, yo estoy haciendo lo máximo no estoy la una milla estoy dando mil millas para que el en los cielos haya fiestas cada segundo ganando almas y diciendo Pá, yo estoy haciendo lo mejor Señor para seguir siendo esa, esa transformación no únicamente en mí sino en otras personas y siempre dándote la gloria y la honra y el poder esta ha sido otra emisión más en Aquí en Hablando con Jesús podcast ingresamos en, en la de Radio YouTube en Facebook un saludo a todas las personas que nos ven en las diferentes naciones, eh, eh, aquí en las diferentes ciudades en, en Colombia, también aquí en Bogotá. Un saludo grande y poderoso. Y siempre dándole la gloria y el poder al Señor. Nunca cansando, cansándonos de decir que él, él es el productor, Él es el director, Él es el dueño de todo esto. Nosotros no lo somos, es el Señor. Su misericordia se ve reflejado en que lo, en lo poco hemos sido fiel y que esas tempestades no han sido un desorden sino que han sido un aprendizaje que nos está ayudando a mejorar cada día así lo va a hacer contigo y nos veremos Dios mediante en otra misión en aquí hablando con Jesús los domingos a las 7 de la mañana hora Bogotá, Colombia que Dios te continúe bendiciendo y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.